Vamos a escuchar a Carolina. Muy Marina, bien, sí. Me Yo pensaba que estaba... Oh, ya. Yeah. <ríe> eh, sí, a propósito de empoderamiento y de la juventud y de que el pueblo dominicano se le ha olvidado que es viernes, que ayer fue día de fiesta, en eh, donde se tiende a desconectar la gente. Y tiempos atrás, meses atrás, o eh, en el mediano... Eh, tiempo que tenemos desde que iniciaron las manifestaciones del movimiento Marcha Verde en República Dominicana sacar a la gente a las calles o okay, que más bien de manera eh, determinada salieran sin una motivación más allá de como veíamos que los partidos políticos movilizaban salir, a sus gentes salir sin playa decir sino a la playa, sí, sino no a, la playa a, sin a un no propósito social ciudad, y por ciudadano, ciudadano. Y nosotros sabemos que en este país eh, la gente, o quienes movían la gente, eran los partidos políticos en sus diferentes manifestaciones proselitistas, pero sabemos cómo lo hacían, por los 500 pesos y el pica-pollo. Y qué bueno y que Eso de un tiempo para acá, porque sí. antes iban voluntariamente. Sí, eh, y de un tiempo para acá se ha venido dando este nivel de conciencia importantísimo que tiene la gente. Qué bueno nosotros saber que ya el pueblo despertó, que la gente está asumiendo su papel, eh, su compromiso con la patria, con la democracia, de estar vigilante a todo lo que está pasando. Indiscutiblemente hay un antes y un después en los últimos tres años en República Dominicana, en lo que tiene que ver con esa identificación de la gente con lo que pueda acontecer en nuestro país. Y el, la gota que derramó... La copa fue lo que pasó el 16 de marzo, el 16 ahora de febrero en las elecciones, en donde se nos quitó ese derecho a elegir, en donde se nos quitó esa responsabilidad que debe de tener un ciudadano de ir a las urnas, de ir a los centros electorales a decidir por quién quiere votar y a quién quería poner en ese momento que era el 16 de febrero, el día de las elecciones. Nosotros, eh, la puede ir poniendo, eh, queremos reconocer, felicitar a toda la gente, a todos los dominicanos, a ese mar de gente que estuvo de forma voluntaria allá eh, en el día eh, 27 de febrero en la Plaza de la Bandera, miles y miles de dominicanos diciendo basta ya es para afuera que van, no queremos más mentira, no queremos más engaños, queremos justicia, queremos equidad, queremos transparencia en las instituciones del Estado, queremos una Junta Central Electoral que haga su papel, que le permita a todos los dominicanos elegir a sus candidatos, que no pase lo que se acostumbra a sentir en cada proceso electoral en la República Dominicana. Los llamados fraudes, lo que pasó ahora, señores, esto no tiene forma de describirse el malestar que ha causado y que por hecho, por eso estamos ahí, estábamos ahí ayer diciendo no lo vamos a permitir. Hay dos imágenes, mira el contraste eh, del desfile militar, del desfile, desfile militar en el malecón vacío, no había nadie. Esto le demuestra a los políticos, le demuestra a la gente, nos demuestra a nosotros que el pueblo tiene poder, que el pueblo es el que debe de decidir y es el que decide en las cosas de una nación. Eso es lo que se supone que es la democracia, donde la gente asume y dice nosotros somos lo que sabemos. El papel de cada uno de los ciudadanos es estar vigilante a lo que se hace con el fondo, con el manejo de los recursos, con lo que hacen los funcionarios. Teníamos un contraste interesante en el día de ayer. Por un lado teníamos a un presidente de la República hablando de las maravillas, de los logros que ha realizado en los últimos ocho años de gobierno de Danilo Medina, porque ciertamente son 20 años de gobierno del PLD, interrumpido eh, con el caso del presidente Hipólito Mejía, desastroso por igual. Entonces, hablar de dos décadas de gobierno de un partido político y que te venda todo esto Fue que vende el, 12 el presidente. Bacán, nada más que ha gobernado el discurso, como él como él lo planteó. Como él lo planteó, no por el gobierno propiamente <risa> el, el PLD tiene todos estos años. Entonces, tener este ¿Qué contraste... Qué por borrar todo. Sí, este contraste tan interesante que vi, que vivía la República Dominicana en el día de ayer. O sea, cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver y hay que valorar en su justa dimensión. Pero, o sea, pero la magnitud... tienen, los que critican al gobierno sí. tienen que valorar también el hecho de que no todo ha sido malo. O sea... La República Dominicana ha sido construida en muchísimos aspectos por ese partido que tú criticas. Está bien, no lo, no, no lo ha hecho todo bien, pero no lo ha hecho todo mal. O sea, yo pienso que debemos ser equilibrados. Debemos eh, eh, plantear, para que, para que tengamos credibilidad como comunicadores. Yo no, yo no puedo tapar el sol como un, con un dedo. Yo tengo que admitir que el PLD se ha equivocado en muchas cosas, pero ustedes los que lo critican tienen que, que tienen que admitir que cuando tú llegas a la República Dominicana, ya esa no es la misma República Dominicana que tú veías cuando venías antes al país. Y si tú llegas por primera vez y, y, en, en el año 80 y llegas ahora, te darás cuenta del cambio sea, que, que hay. Igual. En el año 90 te darás cuenta del cambio que hay. Entonces, y eso es... Eso, eso, eso es lo que contrata proceso. es que él <risa> lo espérate, signifique que espérate, sea espérate, él que lo espérate. haya hecho, Danilo Medina. No, no, no, Marina. claro, no, no estamos diciendo eso, pero eso ah. significa que un partido que no ha hecho toda la República Dominicana, pero sí ha sido parte importante del desarrollo material y económico de la República Dominicana, que el 5, 6 o 7% de crecimiento no haya sido bien distribuido, te compro eso. Mira. Pero no quiere decir que no esté creciendo la economía dominicana. Estamos de acuerdo. Mira, entonces. Es estamos basados en unos bueno, préstamos en, que. En, el, en eso al que final, Amado referir, a eso que Amado está, bien, está planteando. Está bien. Está entonces, bien. lo que eh, quiero resaltar esa parte de o sea, ese contraste que se vivía en el día de y, ayer. Tú tienes a un presidente de la República vendiéndote y, las, y, los logros, como dice mucha gente, ¿dónde es que él vive? Y por otro lado, tú tenías a miles y miles de dominicanos diciendo: no te queremos ahí, estamos cansados de la no transparencia de hablar de grandes carreteras sí pero a qué costo a miles de millones de pesos de contratos malvados pero que eso tiene que ver con el problema de la responsabilidad social también ah hay un, pero si entra, pero entra espera, la responsabilidad social pero espérate, ahí también hay un problema un, un nicho óyeme, donde no se refleja también hay un problema de que otros estamentos tienen que actuar uh -huh. También el público tiene que actuar. ¿Quién, ¿Quién ha puesto una querella como ciudadano, una querella formal directa como ciudadano ante un tribunal o lo que sea? Eh, eh. Entonces eso, eso te dice, no, yo Amado te, Yo lo que estoy planteando es un tema de responsabilidad social sí. Lo que y pasa, Amado, que ha encontrado gobierno... una, re, una, una, una institución no Que cuando va no a, re, a la denuncia, no. prefieren eh. quedarse callados bueno, Y no, le dan, y no ¿Y le dan curso ¿Y le denuncia. evidencia. Participación evidencia? Ciudadana tiene una de las Pero mejores querellas Pero lo que está pasando con querés. Zapete ¿Qué Lo que ¿Qué está pasando con Zapete, por Dios Y a quien lo están sometiendo Participación Ciudadana tiene la mejor querella estructurada En base al Código Penal de. Óyeme. Oye, oye, Francia, este y quisiéramos sistema, saber dónde este la tienen en, el, en, la en la procuraduría. Transmite el programa de Zapete todos los días pero, y a nosotros no nos Pero no estamos a, a hablando, teneros. no estamos hablando ah, de, eso, de la denuncia, de los yo quiero que ustedes sean equilibrados. Oye, 11, lo que millones. yo le planteo es equilibrio. Pero perfecto, ¿Qué tú equilibrio en el Escucha, comentario, que tú en el dices, que tú dices, hay una cuando yo te hablo por ejemplo de los peajes sombras sí, tenemos grandes carreteras en República Dominicana, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Estos contratos malvados, ¿Es malsanos, que es de la costilla de cada uno de una nosotros purgada, que Pero, pero bien, Pero ajá. ¿Y quién es? Por el, por Somos de, pueblo, por, óyeme, ha puesto por, querella. Óyeme, Marino Zapete ha puesto querella. Y tú dices, el a nosotros. Interés difuso, lo tiene todo el ciudadano. Amado, pero ¿qué tú ganas con También poner una querella? Hay que forzar a las autoridades a que hagan las pero cosas. Pero entonces tú dices, mira, Lamentablemente vivimos en un país en que si tú no forzas, si tú nos presionas, si tú nos jodes. No hay que confianza. Hacen, que no hay hacen, confianza, no hay confianza. Amado, pero ¿qué es lo que está pasando con Marino Zapete? por Dios, no hay él, confianza él en la justicia no, no estamos hay. hablando de que se le haya sacado del medio o que por ejemplo esta empresa que transmite el programa wow. de él no se le haya sancionado, estamos hablando de que él hace una denuncia con pruebas y a quien lo someten a la justicia a quien lo están interpelando es a él entonces no me diga que hay una responsabilidad ciudadana de hacer que la justicia cumpla la responsabilidad ciudadana es esa de miles de gente en, que en que las calles diciendo con ese, con que queremos transparencia ¿Qué tú crees que puede pasar con esa demanda de Zapete. No sabemos. ¿Tú te imaginas que los, que los tribunales condenen a, a, a, a, o sea, descarguen a Zapete? ¿Van a quedar en entredicho las autoridades que lo llevaron ahí? por eso que yo te digo, hay que atreverse pero, eso es lo que pasa, lo que pasa es que nosotros vivimos en un país que no tapamos un hoyo de la calle porque eso le toca al gobierno o al ayuntamiento, no, no, no, no podemos no, no taparlo necesariamente, no, es doctor. Una responsabilidad del ayuntamiento. Mira, no que necesariamente doctor no necesariamente doctor tenemos que iniciar un proceso de, de empoderar a la sociedad para que la sociedad haga uso de lo que tiene la constitución trae unos derechos difusos donde cualquier ciudadano puede presentar una querella, presentar una sí. acción en contra el de... el problema es que no hay y confianza y en la justicia por, por ejemplo favor, si no el, caso, vital, el, el, caso, el caso el caso de el Odebrecht el caso de Odebrecht no vamos a ponerle un compromiso al juez y si el juez lo hace mal queda en evidencia